12 señales de que eres la prioridad de un hombre... Y te ama con todas sus fuerzas... No lo dejes ir... Encontrar a una persona que realmente nos trate con respeto... El respeto que merecemos en estos tiempos... En estos precisos tiempos... Es un reto monumental... Ya nadie ama más allá del tiempo... Ni de las promesas... Esperar en un buen amor... Esperar en alguien que te ame de verdad... Es tanto como esperar flores en invierno... Y es que por mucho que nos cueste admitirlo... Los buenos amores cada día son más escasos, sin embargo, aún quedan algunos que valen la pena reconocer y jamás dejar ir. Hola, este es Marco y hoy quiero mostrarte una serie de señales que delatan a un hombre, que realmente ha hecho de ti su prioridad. Aunque el video está hecho para mujeres por temas de clickbait y el algoritmo de YouTube que últimamente solo premia contenido para mujeres, pues… no está de más decir que es para ambos. Pero antes me gustaría que cuando hayas terminado todo el video, me dejes el emoji de una mariposa en los comentarios. Te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad de v -Lifers. Y le des me gusta. Y si tú quieres apoyar el canal, te cuento que habilitamos el botón de super gracias aquí abajo. Por si quieres apoyar al canal, nos vendrá bien para seguir produciendo más de estos contenidos. Dicho eso, ahora sí, empecemos. Señal número 1. Puntualidad. Cuando te aman, se nota. Cuando no, se nota aún más. Hasta en la puntualidad, cuando un chico está realmente interesado en hacer de ti su prioridad, buscará la manera de que te sientas bien a su lado. Y parte de ello es que evitará incomodarte. Sus ganas de que tengas reales motivos estarán destinados a probarte que mueve su agenda para hacerte un lugar en ella. El pobre interés o la ausencia del mismo se nota en la puntualidad, pues si algo quiere este chico contigo, es verte cuanto antes. Número 2. Busca tu placer. Procura el placer de tus sentidos, busca que te hayas segura y por lo tanto piensa en la manera de hacerte sentir plena. Un hombre o mujer que no tiene ese interés, realmente le da igual cómo te sientas o lo que pienses, simplemente se sentirá como si tú debieras conformarte o irte. Es la típica relación de tómalo o déjalo. Tu placer al final será algo elemental, porque se nota que quiere construir una relación sólida contigo. Número 3. Se preocupa por tus gustos. Hay muchos chicos recontra de tener que acompañar a una mujer a comprar, pero cuando aman a una mujer, esa aberración por los centros de venta de ropa simplemente desaparece. Y es que su interés está centrado en pasar tiempo contigo, así que le da igual si lo hace en un mini mercado, en una sala de ropa, en el cine o donde sea. La idea es que quiere estar contigo, compartir contigo. Número 4. Planifica contigo. Un hombre interesado en formar una relación estrecha contigo está constantemente haciendo planes e incluyéndote en ellos. Por otro lado, un chico que no tiene ese interés raras veces te coloca en sus planes. Es más, cuando te enteras, se fue con sus amigos de viaje, está a cientos de kilómetros de ti o simplemente hizo cosas sin ti. Es frustrante estar con alguien que sencillamente no te toma en cuenta. Aunque esto no supone que te incluya en todos sus planes, el punto clave es que no sientes molestia de lo que lo haga, porque igualmente tú ya tienes una agenda con él. Número 5. Te incentiva a estar con él. Por otro lado, uno que de verdad te estima esté interesado en una cosa, que te quedes con él o ella. Busca encarecidamente incentivarte a que te conserves a su lado. No lo hace a través del control, los celos excesivos o la necesidad de vigilarte. Por el contrario, lo hace simplemente como una simple acción, darte razones para que te quedes con él por el placer y no por la necesidad. Hay una diferencia entre decir, eres mía con quien lo hace creyéndose propietario del otro, y existe el eres mía porque la tierra es de quien la trabaja, porque constantemente te da su cariño, con justa medida. Número 6. Te ayuda en tus proyectos. Está pendiente de que tus proyectos salgan a flote, no solo te dice palabras de ánimo, sino que se compromete a que tú tengas éxito en todo lo que emprendas. Ya sea que escribas tu propio blog, ya sea que pongas tu propio negocio de ropa, ya sea que quieras hacer un viaje, él siempre parece estar pendiente de todo por cuanto planees, salga. Número 7. Te presenta a sus amigos. Si lo piensas por un rato, tiene sentido. Si lo piensas por un instante, es que tiene mucho sentido. Es decir, ¿qué clase de persona te presentaría a sus amigos? si planea mantenerte en secreto bajo el nombre de José Mecánico. Cuando un hombre está plena y honradamente interesado en ti, no tiene interés en esconderte, pero sí de presumirte. Vamos, que eres su más grande conquista, la razón por la cual suspira pensando en que el destino fue tan amable con ambos que los puso a ambos en el mismo camino. El cariño se refleja hasta en el orgullo de estar a tu lado. Número 8. Quiere impresionarte en la cama. No solo se conforma con tenerte desnuda sin nada más puesto encima, le gusta la idea de darte algo más que caricias frías. Se esmera en que disfrutes, en que vengas buscando más. De ese modo, pueda estar contigo. Hoy día son muchos los chicos que no se interesan en el placer ajeno. Y es que los malos amantes son a priori egoístas. Eso es lo que ocurre realmente. El placer se vuelve y resume tomar al otro como una cosa y no como un ente, no como un ser. Cuando él te percibe como un ser capaz de pensar, sentir y amar, es cuando te trata en consecuencia, cuando no, realmente solo te usa y te deja tu suerte. Número 9. Eres parte de su equipo. No toma decisiones por su cuenta, no asume que él tiene toda la responsabilidad. Al contrario, comparte decisiones importantes contigo, toma tu opinión, busca que tú también participes activamente de compras importantes, de viajes importantes. En resumen, estás tan incluido en su vida que difícilmente te quiere fuera de ella. Un hombre que no te ama en su lugar trata de mantenerte lo más fuera posible. Número 10. No te usa. Hay que decirlo porque pasa, muchas personas sostienen relaciones de conveniencia. Que dicho sea de paso, no está mal si ambos entienden que de eso se trata, de una relación de intercambio de favores. Yo obtengo algo de ti, tú de mí y nos hacemos los ciegos. Está bien cuando ambos han convenido de que sea así y se nota cuando es así. Un hombre interesado en ti no te usa, no te emplea como un puente para sus propósitos. Y es que a veces somos maltratados, no por falta de transparencia, sino por falta de carácter. Nos cuesta decir no. Es no poder decir no, nos arroja a malos trabajos, a recibir migajas, a ser personajes de relleno, en la historia de alguien más. Número 11. Memoriza cosas tuyas importantes. Se sabe el nombre de tu perro, de tu gato, te ha escuchado activamente. Cuando le has hablado de que fuiste señorita calabaza en la escuela, es que realmente se esmera en hacerse un doctorado en ti. Suena como irreal, pero te sientes halagada, te hace sentir fuerte, te revitaliza. Una relación donde el otro te muestra admiración con su interés, es donde vale la pena estar. Y finalmente, número 12, se compromete. Como dije, ya nadie se compromete más allá del tiempo, ya nadie tiene fe en sus decisiones, pero este chico sí lo hace. A veces nos cuesta entender que alguien nos pueda querer sin ataduras porque estamos tan habituados a los amores fugaces y de espuma que se extinguen sin apenas haber empezado. Así espero que si tienes a un chico que entra dentro de esta categoría te recomiendo que lo retengas, que no lo dejes ir, que lo tengas siempre a tu lado. Espero que este video te haya gustado y si lo deseas me puedes dar un super gracias. De ese modo me motivarás a seguir sacando más y más videos como estos. Y por favor comparte este video de ese modo llegaremos a más gente y chance nos quitamos de encima el Ghost Band que YouTube nos puso. Te veo en futuros videos. Un abrazo.